Aquí estamos, ya de regreso con algunos baches. Estamos acomodándonos, estamos entrando en calor en este año 2023. Esta nueva temporada... ...de Mix Deportivo... ...ahí estamos viendo en el canal 183 de Telpín... ...también estamos en vivo desde el Facebook... ...Mix... Eh, guión de medio punto ...un atardecer lindo... Eh. ...allí nos ofrece la cámara de nuestro domo... ...nuestro, dijo, también, todo, todo es mío... Pero ¿qué pasa? ...de Telpín, te ve, eh, que nos recorre el frente marítimo... marítimo eh, ...algunas nubes amenazantes por allí... ...pero el atardecer que así indica... ...por lo menos así le decía mi madre, ¿vieron? Este, qué eh, cuando está limpio el atardecer, después amanece lindo. ¿Eh? Después veremos, veremos qué es lo que así por lo menos indica el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ahora sí nos metemos un poquito más de lleno dentro de lo que será la fecha número 8 de esta Liga Profesional... Así se llama ahora, vieron que pasaron por todos los estadios, Superliga, este, Copa, no sé, de la Liga. Bueno, ver, hoy es Liga Profesional de Fútbol de la Primera División de este, nuestro querido, justamente, fútbol argentino. Esto comenzará el día viernes con Unión y Racing, lindo partido para ver. El Tatengue juega de local a las 9 de la noche. Así este partido abre simplemente la jornada, simplemente digo porque es el único partido, el día viernes, la jornada del día viernes. El sábado habrá cinco partidos, seis y media, seis y media tarde, esperemos que no, no, no siga el calor, ¿no? Porque si no, muchachos van a tener que parar cada diez minutos ahí de atarse. Arsenal de Sarandí, cuatro y media contra Tigre, 19 horas, dos partidos. Platense y el Halcón de Varela, nos referimos, claro, a Defensa y Justicia. También Independiente jugará de local frente a Colón de Santa Fe. 21 a 30, en tanto, eh, dos partidos, Atlético de Tucumán, el Decano, frente a Barracas Central. Y 21 30 también, como te decía, Godoy Cruz de Mendoza, el Tomba, frente al Pirata, eh, frente a Belgrano de Córdoba. Domingo 19, cuatro partidos también, qué ¿eh? costumbre, ¿no? Cuatro y media de la tarde. Eh, gimnasia Grima de La Plata, frente a Estudiantes, La Plata, el clásico, ¿eh? el clásico, lo pusieron 4 y media de la tarde, no lo podrían haber corrido, ¿no? Sabiendo que pueden haber hartas, altas temperaturas, ¿no? Qué cráneos son, ¿eh? Este, pero bueno, ok. 4 y media de la tarde, el clásico, allí en el bosque. Están jugando, así que lindo partido para que lo pueda ver, para que tenga codificado, por supuesto, o el que pueda eh, acercarse al la. 19 horas Boca frente al Instituto de Córdoba, en el CENICE. Tratará de levantar cabeza. esperemos que esté bien, ¿no? Ibarra hoy que tuvo un cuadro allí medio raro, le sangró mucho la nariz, le doy la cabeza, lo mandaron al otorrino naringólogo, o sea, no hay que ser muy cráneo, ¿no? Para llevarlo a un médico que no sea al otorrino, digo, al cardiólogo, pero bueno, ok, pasará la noche, todos pasamos un paréntesis, ¿no? Pasará la noche allí, en el día de hoy, en el hospital italiano, me parece que era, y, eh, y bueno, mañana dice que ya estará el. el Entrenamiento. Vaya a ver, esperemos que esté bien el señor Hugo Benjamín Ibarra. 21.30, la T, Talleres de Córdoba, frente al Taladro, frente a Banfield. 21.30 también Sarmiento de Junín frente a River Play. El lunes, tres partidos, 18.30 News frente a San Lorenzo. Lindo también partido para ver. Ahora vamos a repasar un poquito la tabla de, de posiciones. Eh, uh, sí, partidas. Uh, 21 horas del día lunes Huracán frente a Rosario Central Y a, la a las 9 también, perdón Lanús, el Granate Frente al Bichito de la Paternal Nos referimos, claro, a Argentino Juniors Y a las 21 horas Vélez Arfiel estará jugando Del Tigareca estará jugando Frente a Central Córdoba De Santiago del Estero eh, Puntero, por el momento Con 7 partidos jugados San Lorenzo, eh, quién lo ha visto y quién lo ve, eh al, al cuervo me parece muy bien de la mano de Insuba así como de T, ordenó las cosas ¿vieron? le dieron tiempo a Insuba que muchos decían, eh, no, Insuba bueno, ahí lo tienen, ¿eh? puso en orden el equipo sin mucho, tampoco, porque tampoco trajo, eh, creo que un refuerzo, o por lo menos eh, los que tenían los sostuvo y sacó algún pibe de la cantera pero nada más, ahí está, con 16 puntos de cerca lo sigue River con 15 defensa y justicia ¿eh? el halcón de Varela con 14, 13 para talleres, al igual que Lanús. Huracán con 12, Racing con 11. Con 11 también se ubican, pero con menor diferencia de goles. Boca, Mules, Belgrano y Rosario Central. Un poquito más abajo, Instituto de Córdoba, Argentinos con 10. La Vélez y Godoy Cruz de Mendoza con 9. Sarmiento de Junín con 8, al igual que Barracas, Tigre, Central Córdoba de Santiago del Estero. y Estudiantes de La Plata. de eh, más abajo. Cerrando la parte baja de la tabla Unión Independiente Platense, Banfield Atlético de Tucumán, Arsenal de Sarandí, Gimnasia Grima de la Plata, El Lobo y Colón de Santa Fe. Ahora vos dirás, ¿y quién baja a la B nacional? Bueno, es, esto es todo mezclado, ¿no? Esto, chicos, es Argentina, Año Verde. Eh, el tema es así, descienden el último de la tabla anual, hay una tabla anual, ¿vieron? Eh... Desciende a la B nacional. Y además también los dos últimos de la tabla de promedio. Porque no dejamos la tabla de, de promedio. No es que el último... Eh, Ustedes dice, ah, qué bien, hacemos como en Europa, ¿no? Que, que le va mal. Va. No, no, no. Es simplemente el último de la tabla anual. Y luego también bajan los dos de la tabla de promedio. Un despelote. Ya bastante despelote es el tema de los promedios que divide por 3, por 4, por 5, por 150 partidos. Sino que ahora también hay que sumarle... El último de la tabla anual. Y dentro de los promedios del descenso, hoy por hoy, si este, terminara ¿no? la, la cosa, se iría. De la tabla anual, Colón, de Santa Fe. Y uh, de la tabla de los promedios, el que está más hundido es Arsenal de Sarandí con 0,988 y Platense con uh, 1,093. Yo tengo 45 pirulos, les puedo asegurar que todavía no entiendo cómo es el tema de los promedios. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que el equipo que sube divide por cuánto que si no, no entiendo, chicos. Lo hacemos más fácil, lo hacemos por puntos. El ¿Eh, señor Tapia, si tiene gana, ¿no? Ahora que está agrandado como... No, no, iba a decir una guarangada, pero no la puedo decir. Está agrandado el señor Tapia. Este... Podríamos hacerlo un poquito más sencillo, muchachos, ¿no? Pero no, parece que no. Así que bueno, estará este es este, el, el resumen de la fecha número 8 que se viene Ya pasado mañana, eh, lo tuviste por supuesto aquí en Mix Deportivo eh. Seguimos con un poquito más de música y ya nos vamos a empezar a retirar En realidad me van a seguir viendo porque después de quien les habla Seguimos juntos con eh, Ale Raca haciendo es todo un tema eh. Se viene un programón eh, que nunca vio es todo un tema Bueno, es todo un tema este, justamente, espere que se me va la cortina esto no es fácil chicos, esto hay que hacer el público mano notas, pero acá la sacamos bien bueno, esto de un tema es un programa que te cuente las noticias pero de manera un poco más agradable porque justamente las noticias en nuestro país no son muy copadas, este, así que con Ale te las contamos durante una hora por lo menos lo que ha sucedido, lo que esté sucediendo y lo que vaya a suceder de manera bastante más agradable de lo que son las noticias en nuestro querido Vamos con más música, un poquito más de música, nos vamos con la Shakira.